Domino este juego como mando de la play Aprendo yo solo aquí carezco de sensei Se pueblo está happy, más dinero para el rey El arte está en la calle, no se ve en el google game Vuelvo a perderme con esa rabia que de esto me crece Sé que es un juego, a veces se gana se pierde, dejo para lunes lo que empezar bien viernes Acabo viciado, o como siempre No siendo la luz en la noche me quiere Yo quiero que entiendan que no para siempre Solo se pase una vez por los 20, En este siglo se muere la gente Por amor por tan diferente Quieren el oro pa' nada decente dando ando de party con toda mi gente Son a y estamos presentes Huelen a cuidado si estamos inocentes Siempre luchamos, no queremos suerte Vamos al cuello del que estaba enfrente tan, Suena la pala, nunca dispara, moto falla Lleve metalla, sale no lleno si no da la talla Siga todo a poco, me escucha tu paña Si prendo las ramas, se acerca tu pana Se llena la grada, papá y como mata Se llena la casa de mierda barata Ey, pana, vamos a hacerlo No son rivales para lo que yo entierro Como una en cubita, se son encuentro, Es el hombre que me da miedo Todo lo que pierde no volverá luego Es el hombre que me da miedo Todo lo que pierde no volverá luego Es el hombre que me da miedo Domino este juego como mando de la fe Aprendo yo solo aquí carezco de sensei Si el pueblo está happy más dinero para el rey El arte está en la calle no se ve en el Guggenheim